Hacer hasta medir cien si pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill, Amo comer grill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 S salten, salten, salten, conejitos salten salten salten salte conejitos salten salten salte conejitos salten salten salten salte conejitos salten salten despierten conejitos salten salten salten salte conejitos salten salten despierten conejitos salten salten salten salte conejitos salten y alto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 el asiento del camión hace squick, squick, squeak, squeak, squick, squeak, squeak, squeak, squeak. El asiento del camión hace squick, squick, squick, por toda la ciudad. El mono del camión se ríe, ríe, ríe. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. El mono del camión se ríe, ríe, ríe, por toda la ciudad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 Feliz, feliz, feliz, la vida es solo un sueño Rema, rema, rema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 Brilla, brilla brilla brilla estrellita brilla brilla brilla brilla estrellita estrellita brilla brilla me pregunto qué será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 Cuanto menos hablaba más escuchaba, porque no somos como esa sabia ave, porque no somos como esa ave, él es tan sabio por todo lo que escuchó, porque no somos como esa ave, podemos tratar de ser como él.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 Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas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 Pequeño Johnny. Floyd.